Las guerras van a producir, hasta ahora fueron por el petróleo, hasta ahora fueron por la energía, pero las guerras próximas van a ser por la agua. La profecía de la diputada del BNH, Ana Miranda, advierte sobre un futuro marcado por el cambio climático y la gestión de los residuos. Por eso será clave la investigación. La investigación nos, abre, eh, nos permite conocer cómo eh, enfrentar estos problemas y buscar soluciones, soluciones eh, que mejoren los procesos, que permitan innovar y, y avanzar para eh, disfrutar o, o tener un medio ambiente eh, mejor, para cuidar nuestro medio ambiente para cuidar nuestro entorno y desde luego, en último caso, para preservar también nuestra salud, la salud humana y el bienestar. Cada año se vierten al océano una media de entre un millón y medio y tres millones de toneladas de microplásticos. La mayor parte de ellos, un 35%, vienen de la ropa sintética y suponen una grave alteración del medio marino. Eh, los plásticos además... ...y en los microplásticos y todos aquellos que van en el mar... ...pues también pueden llevar, eh, pueden, pueden ser colonizados por especies... ...pueden, eh, está demostrado que, trans, que transportan al desplazarse... ...porque van con las corrientes marinas... ...pueden transportar y, y pueden eh, llevar organismos de un, de un medio a otro... ...donde no era su, su hábitat por ejemplo. En, el, en el trabajo que llevamos a cabo en asistencia a los varamientos... Pues no es extraño localizar eh, elementos plásticos, tanto en el interior del cuerpo de los animales, incluso también a veces adherido al exterior, enganchado a alguna aleta y demás. Además de objetos físicos, los plásticos pueden constituir un contaminante químico, lo que puede afectar a la salud humana. Eh, los plásticos en el, medio, en el medio marino, por ejemplo... Pueden retener contaminantes que hay en el agua, entonces por una parte decimos, bueno, pues mira, desaparecen del agua, reduce su concentración en el agua, pero por otra parte pueden estar porque los concentran, hemos encontrado hasta valores 100, hasta mil veces en mayor concentración retenido en los plásticos que lo que pueda estar disuelto en el agua, pero también los transportan a otro a otras zonas. En 2050 pueden ser el 40% de lo que exista en el mar, ¿eh? no en peixes, sino en microplásticos, porque los nanoplásticos son pequeñas bacterias que se van quedando y van atravesando los peixes, van los comiendo y luego pueden pasar a cadena alimentar. A pesar de todo, el interés científico es cada vez mayor. Que el, el tema de, los de las basuras marinas, de los plásticos y en particular de los microplásticos ha despertado un interés enorme de la comunidad científica, eh, de, de la administración y de la sociedad, ¿no? Lo vemos todos los días, todos los días están apareciendo noticias de, de, de descubrimientos o eh, de nuevo conocimiento en, en estos temas. Pero la ciencia tiene que estar acompañada por la concienciación, el avance científico. Pero desde luego no, no sirve de nada si no hay una conciencia, una conciencia ciudadana, una conciencia social. Un, un investigador no se puede... Aislar a una torre de marfil pensando que lo que él hace es más importante que nada y que, bueno, que va a publicar un artículo o dos, una revista muy importante y, y que con eso llega. Además de la concienciación, las leyes son necesarias para lograr efectos prácticos. La gente en general se conciencia después de que se ha implantado la norma. Hay más que acordarse del tema de fumar, eh, los temas de reciclaje, cualquier cosa que nos imaginemos siempre ha ido la obligación y después ha ido la concienciación. Por eso una de las soluciones legislativas que se están imponiendo con más fuerza es la economía circular, que gira en torno a la visión de las TSR, reducir, reciclar y reutilizar. La, la economía circular para mucha gente significa reciclado, reciclar, reciclar. Realmente es cerrar el circuito de, de la utilización de recursos y de, de, la, de la producción y del uso de los recursos. Entonces es buscar un nuevo modelo de gestión de los recursos del planeta con menos, mucho menos impactos ambientales y reducir el consumo de recursos, pero reducir también la polución, la contaminación que va con la utilización de los recursos. Aquí empezó a ofrecer alguna medida, pero hay que hacer mucho más, ¿no? Entonces, eh, aún no son suficientes. Nos, desde luego, criticamos que no lleguen, no pero sí que hay que reconocer que hubo un primer paso, ¿no? Lo llamado paquete de economía circular pero tal vez sea muy complicado conseguir los objetivos de las TSRs si el sistema productivo no parece permitir. Eh, el residuo en el fondo es un fracaso de un sistema de producción porque un buen sistema de producción lo que tiene que hacer es capaz de revalorizarlo todo. En suma, será posible un futuro sin plástico. ¿Será acaso una utopía? No se puede querer salvar el mundo eh, viajando al último confín eh, hay que empezar cada uno por nuestra casa y hacer las cosas bien, tener un comportamiento responsable. Que las autoridades también estén involucradas en esa idea de, de, de protección del medio ambiente y que todos los estamentos, la, la, la industria, la producción... Sin embargo, por desgracia, hay visiones menos optimistas. Y hay un momento donde no se puede retroceder. Entonces, es, la cuestión climática es muy ilustrativa de eso, porque hay un cierto punto las emisiones están ya. No, no, no puedes captarla o retirarla. A nivel de la biodiversidad, una vez que pierdes ciertas especies, no puedes recuperarla. No, no, no vas a, a construir otro dinosaurio. Yo... Eso nos quita que aún quede mucho por salvar. Estamos en un fin de época y como no nos demos cuenta vamos a tener un serio problema a nivel de gestión de recursos, tanto alimentarios como de recursos energéticos. En suma, todas estas profecías se podrían cumplir y es necesario actuar ya porque el futuro del planeta está en nuestras manos.